Bueno, Víctor, eh, bueno, un julio que inicia con grandes expectativas a nivel ambiente político y grandes eh, desafíos con estos nuevos aspirantes a los diferentes cargos electivos de nuestro país, eh, Congreso, diputados, senadores, síndicos, eh, regidores y demás hierbas aromáticas, eh, decirle al pueblo que eso es una inscripción, que el, el, ahora hay que eh, luchar en lo interno para eh, lograr la candidatura. Pero casi siempre nadie se abalanza sin antes tener por lo menos una esperanza de que puede ser elegido o no. Y para hacerlo hay que dar el primer paso. Y es claro, ese. y esa es la inscripción. El que no está inscrito ahí, después no puede decir amanece, amaneció en la mañana nublado dijo oh, pero yo quiero ser síndico. No. Salvo no. excepciones, recuerda que hay una reserva. Sí, sí. Que se reservan los partidos políticos y pueden haber cambios. Sí, sí porque ya las en reservas el, en ya el eso camino. Es su, y eso ya está eh, supeditado hasta por la Junta Central sí, Electoral. Sí, sí, sí, son los que partidos que al final, pues, que toman, al final esa toman esa decisión. Y hasta mismo que se, que se inscribieron eh, se puede jugar con ellos o hablar con ellos y eh, de una manera u otra ser su, sustituido por una reserva. Sí, Eso es una acción del no porque partido. también entonces, o sea, se inscriben todos pero ellos saben que hay algunos de ellos que se van a quedar en las reservas que claro, son para de, aunque reservas. De hecho están ya están predeterminadas esas reservas. Esas esa reserva, claro y ver que el ambiente político el fin de semana eh, duras críticas para solo, no solamente al, al sistema político nacional sino también a, a, la, a un partido que, de por sí, la tradición eh, de ser eh, objetivo de, de, de copia en cuanto a eh, decencia, en cuanto a, a un... A, a, a que había que hacer una carrera política para optar por uno de los puestos. Pero eh, recuerden que ya eso, eso, fue, eso murió a raíz de la desaparición física de, lo, de, de, de su creador, eh, Juan Bosch, si ustedes ven, en eh, la Cámara de Diputados de, del PLD hay banqueros, hay, banquero, hay eh, gente que tiene eh, eh, cosas, eh, dealer de carro, eh, Dominican York, eh, traído no, traído, eh, deportivo no, lo que sea. O sea que ya no nos no podemos ahora desgarrar la vestidura, no podemos ahora mismo eh, hacer un, un show, eh, y sí no duele ver un partido que está cualquierizando sus, sus, sus, eh, sus eh, ¿cómo se llama?, sus, sus puestos en las aspiraciones eh, eh, que van a ser elegidas en el 2020. Pero también podemos decir que lo que están, como dijo Víctor hace un rato, lo que están, no están, no es, no están eh, haciendo su labor como debe ser y, por tanto, Cualquier persona dice, pero si es este diputado y está ahí, tiene 20 años y no está haciendo nada, yo lo puedo hacer mejor. Cualquier persona puede decir eso. Y eso es lo que ha pasado este fin de semana. Eh, no, no conozco sus intenciones, no conozco eh, sus trayectorias como, como político. Solamente uno lo conoce como artista, como humorista, como... Eh, mano derecha de, de ciertos síndicos, amigo de ciertos síndicos, otro muy popular, muy popular porque tiene un negocio, un colmadón grandísimo en la capital que, que lo farandulean mucho. ¿Qué más? Eh, pero tenemos que empezar a, a, a, a, a dar un paso atrás. Y, y, y, ¿Y saben por qué surgen esos candidatos que en sí tú le dices, bueno, bueno? Dime, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es tu...? ¿Por qué tú quieres ser candidato a senador? ¿Por qué tú quieres ser candidato a diputado? ¿Por qué quieres ser candidato a síndico? ¿Por qué quieres ser candidato a, a, a, a la alcaldía? Y te dicen, bueno, pues yo quiero hacer la diferencia. Yo no quiero estar eh, criticando desde afuera, sino quiero hacerlo desde adentro. Una buena, una buena, una buena lógica, de, una buena respuesta a esa pregunta, mejor dicho. Pero eh, hemos visto a raíz de la historia, tanto como presidente, como en ese, en ese momento eh, hemos visto en las elecciones de los, de los, del Congreso y de, de, y, de, y de alcaldía, que cuando improvisamos o cuando cogemos la tabla de, sal, de salvación, que es lo único que hay, si esto es lo único que hay, vamos a cogerlo. Hemos visto que hemos fracasado en casi todos los niveles de, que se han presentado en esos casos. ¿Sí o no? Sí. Mira, yo quiero... Eh, y si no, que me digan si sí, sí, es mentira. A, a y yo, eh, con eso no, sí. no estoy diciendo que no tengan ni calidad moral, Exacto. ni calidad eh, como persona para, para hacer ese, ese, esa función. Porque solamente para usted ser un buen candidato tiene, lo primero es que usted tiene que ser serio. Mire, yo quiero hacer una acortación con respecto a eso que dice serio y es eso que acaba lo último que acaba de decir. Con eso nosotros no queremos menospreciar eh, las condiciones que puedan tener esos esos parte de esas figuras que ayer se inscribieron en el PLD como aspirante, ¿verdad? A determinados puestos. Por ejemplo, nos referimos a estas tres personas, que Sergio no ha mencionado el nombre, pero se refirió a un humorista que es Correa, a uno que, que, me cae que muy bien, se ¿eh? ha ganado, un que ha tenido un gran liderazgo sí. y se ha dado a conocer producto de las redes sociales como es Salofoquen, eh, otro es eh, el Boli eh, Bolívar Valera, quien es un humorista, uh -huh. parte del elenco del, del, del programa de Roberto Salcedo. No, que igual es que es Correa, una lectura de Roberto igual Salcedo. Igual que Correa de, de, de, de Jochi Santos uh -huh. y este a los Foquen, que es de que la es un, página un, que un lleva. Bloguero, correctamente. No, no estamos